Estamos en el monasterio de Iranzu haciendo una actividad que se llama geocaching y trata de eh, encontrar tesoros por esta zona. Es una, una actividad de orientación. Pana, y estamos aquí buscando pistas. Pero que no, que no están las cajitas. Que no estamos encontrando las pistas. Bueno, a ver, hemos encontrado una. Y se prevén decís, 12 kilómetros que de igual de en 4 horas acabamos. Vamos, <risa> 290 metros. ¿Cuántos? en la Plaza Santiago y esta fuente la hizo mi tatarabuelo. Bueno, pues estamos en el Museo de Carritmo, estamos en unos exposición temporales en la planta baja, que recoge una mirada desde la actualidad de Carlismo, pero hemos estado dando una vuelta por toda la planta superior, donde no podíamos grabar, y hemos bueno, recorrido un poco la historia de las guerras carlistas, nos ha servido un poco para ubicarnos en la historia, en los diferentes bandos, en la dificultad de posicionarse, ¿no? porque las ideologías se entremezclan y, y se, se revuelven entre sí, y nada, nos vamos con las ideas un poquito más claras o un poco menos confusas, y, y para reflexionar y seguir leyendo que hay mucho ahí. ¡Hola! Estamos en el Cerco de Antajona y esto es precioso. También toca pan de de ta y se llama Pantaleón. Pantaleón, pantaleón, pantaleón, pantaleón, pantaleón, pantaleón. Pantaleón, <ríe> Vamos a acabar Wow, creo que estoy viendo cisnes, ¿eh? ¿Que son cisnes? Yo creo que sí, porque estoy viendo ahora uno con la cabeza afuera Ah, sí, sí, yo también ¡Buah! Wow, ¡Somos bien los. <risa>